Ahí Entonces, ¿te ha enterado de la noticia? ¿Cuál? Una noticia de, de, de la noticia astronómica más importante, yo creo, de, de los últimos años. No. Eh, que han descubierto que, o sea, la Tierra da vuelta alrededor del Sol, el Sol da vuelta alrededor de el, un Sol que hay en el centro de la Galaxia. Pero se ha descubierto, la, la NASA, unos científicos han descubierto que el centro de la galaxia, el sol del centro de la galaxia, gira alrededor de un agujero negro gigantesco, gigantesco, que es 50 millones de veces más grande que el sol. ¿Pero ¿No la has visto esta noticia? No, no, es que no, no, pero, pero, pero, no es que no, veo, no tengo tele ni veo las informativos. Ah, no ah, no veo, veo las Acaso Es se ve de tan informativa, que un es una movida muy buena. Que el, el centro del centro de la galaxia es un agujero negro de... 50 millones de veces más grande que el sol y está girando por ahí el sol sí y, el, y no no el, el sol del centro de la galaxia gira alrededor de ese agujero negro gira, y, y el centro es un agujero negro esta movida <risa> ¿Eh, no te enteras entonces no, no te he dicho nada de verdad que no lo te quedar... sabes por qué porque es una puta falacia me lo acabo de inventar esto es mentira <risa> ¿Y sabes por qué te lo has creído? Porque todo es posible por... si te lo dice la ciencia. Claro, porque he dicho dos palabras mágicas, he dicho dos frases mágicas. Que no usan, La ciencia usa frases, encantamientos y conjuros <risas> mágicos, tales como unos científicos han descubierto. Si yo te digo una frase que unos científicos han descubierto, tú eso ya lo das por bueno, porque estamos entrenados desde pequeño a que lo que los hayan descubierto, los científicos, o sea, es, es verdad, verdad. es verdad, la, la verdad científica, Total, de científicos que no dan la cara, no sabes quiénes son, son nombres muy raros, que nadie se queda con los nombres. Universidades sí, de universidades raras, universidades de Harvard, universidades de no sé de ese, cuántos los científicos. <risa> Pero ya te lo dicen así, te lo dicen que los medios... Y la segunda frase mágica es, lo han dicho, en, en los informativos. Sí, sí, sí. Si lo dicen en los informativos y es que unos científicos han descubierto, en la está confirmado, verdad, Ya está sí. confirmado. <ríe> ese, ese, ese combinamiento: <ríe> miedos de comunicación, más, miedo, se más mi, miedos, se sí. llaman más miedos, los más miedos. Y. Y unos científicos descubiertos, ¡chum!, te puedo colar cualquier mierda. <risa> a mí me la has colado total, ¿eh? Sí, y mira que me conoce. Sí, te <risa> a tope, pero es que, es que ya ves, digo, si lo han dicho los informativos y Claro, es además, totalmente me mentira. NASA Es totalmente mentira. También ha funcionado la historia, para creértela, porque yo creo que eso también tiene que ver con la, la campaña feminista de que todo gira alrededor de un agujero negro. <risa> no. No, no. Es que soy machinado Sí, sí, sí, eres machinado Soy machinazi. hay que equilibrar sí, sí, sí. Entonces, No se puede estar en todos lados ¿no? Entonces, esta es la historia eh, Tengo un amigo que quiere hacer una canción que es eso que Los científicos han descubierto Todo, todo lo que empiece con los científicos descubierto Porque estamos entrenados como perros Desde pequeños sí. los, Esto lo dicho los científicos Y entonces, la movida de que la Tierra Es un, una esfera que gira sobre su propio eje a, mí, Alrededor, a, ¿no? mi, a 1600 mira, mira un momento esto o sea, tú te puedes creer <risa> que ese agua se curva en el horizonte por abajo en una esfera gigante cuando el agua no se ha curvado en su puta vida <risa> eso no lo puede hacer nadie en un laboratorio ni puede hacer nadie y que, y que esto, esto que está aquí tú, que estás aquí tú estás girando a 1600 kilómetros por hora y luego a 35.000... O sea, sí, claro, eso, es, eso una, es lo que ocurre. Ahora te plantean tus conocimientos sobre física, ¿no? Claro, o sea, no, bueno, no mis conocimientos conocimiento sobre física. física son ninguno. Eso es. Y nadie tiene conocimiento de física y ese es el otro, el otro Salvo encantamiento... Lo físico. El, el, así, la física... yo creo que ni ellos. <risa> en <risa> yo, teoría. Yo ¿no? creo que ellos no se entienden tampoco. Pero eso, son unos encantamientos, son como... Eh, eh, secreti secretistas, movidas secretas eh, hechiceros es, es, es, Esto es, esto es. la ciencia es una movida mágica es un conjuro maligno, maligno porque te hace creer que eres una mierda insignificante mente insignificante en una bola que da vuelta o sea una, una, una partícula infinitamente insignificante que está en una bola que también es infinitamente insignificante que va a ningún lado este es esta es sí, sí. la cosmovisión que propone la ciencia, ¿sabes? Es eso? Sí, a ver, a ver. Una puta mierda insignificante, es una bola insignificante, y esto no va a ninguna, está dando vueltas loca, locamente y no va a ningún puto sitio. ¿Qué pasa? Y había escuchado como la suma de partículas, ¿no? Que somos como la suma de partículas. ¿Qué? Qué ¿Porque unos científicos lo han Que tampoco lo sé. Si no claro. he escuchado de alguien que me lo ha dicho claro. sabiendo. ¿No has escuchado no en los medios de información? los más me miedo, ¿porque unos científicos han descubierto? No lo recuerdo, claro. claro. No. Y además que todo el mundo queda muy bien que me nervioso y dice. Se te queda la ¿Sabéis masa? que unos científicos han descubierto? Y la peña promociona eso como si fuera verdad. Sí. Se <risa> compran revistas sobre Han esto? colado una movida. Entonces. Eh, la cosmovisión, la visión del cosmos que propone la ciencia, eh, es que eres una mierda infinitamente insignificante, y yo también, eh, que no va a ningún lado. Pues tío, dame cualquier otra cosmovisión, ¿qué opinan los mayas de todo esto? ¿sabes? Me hago maya. Me hago azteca, me hago lo que sea, pero no me hago científico. No voy a hacer gilipollas de hacerme científico. Me voy a meter en la cosmovisión de que soy una mierda. Dame otra cosmovisión, la que sea, la que sea, de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los de lo africanos. Claro, claro, la cosmovisión griega. Los dioses del Olimpo, no sé qué, no sé cuánto. Y tal, y todo esto, lo, La cosmovisión científica lo sustituye por bolitas dando vueltas. Las dos bolitas mucho, Es una mierda, es una mierda de mitología. Es una mitología de bolitas, impersonalizada, que no tiene historia. No hay historias de amor entre Venus y Saturno, nada. No hay ninguna película, es súper sosa. Es una cosmovisión y una mitología. Porque es un mito que la Tierra es una esfera. Es un mito que nos han colado. Claro. Como le colaron a los griegos Neptuno o como le colaron a, a los aztecas el dios del sol. Eh, que tienen mucha más base, el dios, ser ser sol, igual, ¿no? el, el dios del sol y el otro, claro, no, eso, no, no, no. Eso, eso, eso, aparte que es más entretenido, es más divertido, bueno, cualquier religión, cualquier cosmovisión menos la puta ciencia, <risa> es la peor, no right. tiene ningún puto interés dramático, no pasa bolitas y bolitas y, wow, y explosiones y bolitas y agujeros negros y bolitas, ¿Qué mierda es yeah. eso? Y muchos números, y muchos millones de millones de años luz, y 300 mil millones de kilómetros, y no sé qué, y 50 millones de veces que no te caben en la cabeza. ¿Y los núcleos y, y cosas los así. Los núcleos incandescentes. ¿Qué mierda de cosmovisión y qué mierda de mitología nos ha vendido la ciencia? Tenemos que desarrollar cualquier otra. Sí. Esto es... Sí.